Muy buenas amigos vengadores y vengadoras Sobre todo a las vengadoras Como Lulu Como Lulu Lulu Chen Creo que, que, se, que era su nombre Que es la Ya sabéis que es la directiva De publicidad Y de marketing que tiene Activision Blizzard Y que por ahora es la que está llevando el cotarro Ya que el cobarde El ruin El abyecto de Bobby Gothic, no lo tiene a bien. Ha pasado algo muy curioso, de hecho, ni siquiera yo ni nadie nos hemos dado cuenta hasta el día de hoy, día de hoy que ya empezaba uno a, a decir, oye, pues esto que dijo Jimbo eh, de cara a los reguladores, no lo tiene que estar muy bien visto vamos a ver, eh, hagamos un poquito de, de memoria primero, rápidamente, no vamos, a, no, no vamos a... Jimbo ha ido por todo el mundo, por todo el globo terráqueo, hay que decirlo, diciéndole a todo el mundo que no... que se impida la compra de Microsoft y Activision Blizzard. Ha ido hasta los Emiratos Árabes, donde también le han dicho que no. Ha ido a Brasil, ha ido a Europa, ha ido a el Reino Unido, que es el último que le ha dicho que no. Y eso que tenía todas las de ganar, bueno, todas las de ganar, y con la FTC porque es donde han intentado comprar más gente. Si ha habido gente de la CMA que abiertamente han dicho que están con Sony, que la han dicho abiertamente y que iban a, a, a ir con Sony, ¿Por qué no van ahora con ser y por qué no le dan la razón? Pues porque se han dado cuenta de que esto no va a ningún lado. Fijaos, la turné, la diógenes judicial, como digo, de.. A ver, de nos vamos por el mundo a ver quién me hace casito y quién me da la razón. Nadie te da la razón. Eh, de hecho, bueno, también hay que decir que, que también ha ido, ha a acudido. A, a países que no son precisamente los más democráticos, ¿eh? Emiratos Árabes, eh, bueno, en fin, o sea, ya lo único que le queda, como digo, es Rusia, que, que no creo que esté por la labor ahora mismo de, de esas tonterías. Y, y bueno, y tampoco tiene ni pinta nada. Vamos, lo único que le faltaba, de verdad, es que se fuera a Rusia a, a, a pedir vamos, lo último ya sería eh, vamos, que, la, que Sony ha tratado de parar la adquisición eso es obvio que ahora la Unión Europea eh, ya ni siquiera considera a Sony eh, en las propuestas y la CMA eh, hará lo mismo y las ignorará las objeciones de Jim Ryan no valen nada sobre todo desde que cuando fue a Bruselas como dijimos en un vídeo anterior hablando del tema de Activision eh, aparece Lulú, Lulu Chen y, y tras esa reunión en Bruselas advierte a los de Microsoft y advierte a la CMA y a todos los demás que, bueno, todos los, de la, todos los demás pues han dado cuenta de lo mismo, ¿no? de, de las verdaderas intenciones de Sony, que no eran ...más que las que habíamos dicho... ...miles de veces en este canal... ...bloquear la compra... ...de Activision Blizzard... ...sin importar el costo... ...sin importar... Eh, ...sin importarle Activision... ...básicamente... ...y sin importarle por supuesto el Call of Duty... ...que es lo que menos le importa realmente... ...lo que realmente le importa... ...es mantener su monopolio... ...y ya no... ...en el momento en el que Jimbo... ...rechaza abiertamente delante de todos y abiertamente hacia el mundo dice no, yo rechazo cualquier tipo de acuerdo esto lo dijo en Bruselas con Lulu Lulu se lo dijo a los de Microsoft vamos, con todo lo que había pasado ¿cómo sería la cosa que lo dicen muy gráficamente? el tío se levantó y dijo no quiero ningún tipo de acuerdo yo lo que quiero es bloquear la adquisición de Microsoft. Por lo tanto, de cara a los reguladores, blanco y en botella, tú nada más que vienes a, a joder la marrana, ya nadie te va a dar la razón. Ya no solamente es que la CMA no te va a dar la razón, ya no te, te ha quitado la razón ya. Ya no solamente es eso. Es que mientras tanto, bueno aquí dice mientras tanto, más de 70 abogados de la FTC renunciaron a sus cargos por estar en desacuerdo con Lina Khan y su deplorable papel como presidenta, es decir, que Lina Khan, que es la de la FTC, tiene también un papelón bien gordo, un papelón bien gordo porque desde que esta señora entró eh, hay muchas quejas sobre su desempeño, su trabajo, etcétera, etcétera, así que no nos vamos a andar con tonterías, eh, esta, esta presidenta Va a perder si sí, se va a meter en vamos a ver si sí, le va a dar la razón a Sony porque entonces va a hacer que Microsoft vaya a juicio contra la FTC que me parece ya deplorable. No sé cómo se lo tomarán los estadounidenses de que además sea a beneficio de una empresa que es japonesa. We haven't yet reached an agreement with Sony, I hope we will. I walk around with an envelope that contains the definitive agreement that we sent to Sony two days before Christmas. I'm ready to sign it at any time. And if Sony doesn't like the words, we're ready to sit down and pull out a pen or a version of Microsoft Word, and it's cut and paste features. We know that advances in everything in life requires dialogue we're committed to that we're committed to that with the european commission we're committed to that with other regulators around the world we're committed to that with other companies in our industry we're committed to that with sony itself esta señora esta presidenta por llamarlo de alguna manera eh, lina Khan la vamos a tener en observación y en cuarentena, la vamos a tener escudriñada como un microbio bajo el microscopio porque no se sabe lo que puede hacer, aunque yo creo creo no, estoy totalmente seguro de que tirará por lo fácil tirará por lo... a ver por no perder su trabajo, ya se han ido 70 abogados de la FTC que se pueden reunir básicamente para denunciarla a ella directamente no es... No es momento de irse con Sony. Lo siento, Sony, ya has hecho el ridículo por todo el mundo. Eh, y si la Unión Europea le ha dicho que no, la Unión, el, el Reino Unido le ha dicho que no, los Emiratos Árabes le ha dicho que no, Brasil le ha dicho que no, no va a venir Estados Unidos y se va a convertir como un idiota, que va a quedar como los imbéciles. O sea, Sony está acabada. Sony está acabada, además me alegro, me alegro mucho, de verdad, me alegro estoy hasta los cojones de Sony de sus políticas, de su mierda de comunidad, que siempre anda eh, echando mierda a a todo lo que no sea Sony porque de verdad, generalmente la, las únicas personas de Sony con las que me llevo o con las que hablo o con las que tengo un trato es porque también tienen Xbox y porque también tienen Nintendo tienen las tres consolas y encima todo PC y si no fuera por eso si no fuera porque son personas que comprenden que el mundo no se para en Sony pues entonces saben lo, lo que es disfrutar de una de la otra, qué, qué ventajas tiene una, que ventajas tiene la otra en fin, incluso en cuanto a juegos el catálogo de Nintendo no es el mismo que el de que el de Xbox, ni el de Sony. Pero bueno, el problema de Sony también es, es endémico, es una cosa que viene de raíz, ya no solamente por los, por los usuarios que le quedan, que no compran sus juegos, no son ese tipo de usuario que tú quieres tener, el parroquiano del bar, el que se, el que se levanta y que te lo ves, a la, a la, que abre contigo el bar. Esa clase de, de clientes, se descuida, se les mima. La clase de clientes que tiene eh, Xbox es para darle, darle, darle y darles juegos porque esta gente quiere muchos juegos, porque esta gente está todo el día jugando, porque esta gente está muy enviciado. Los de Nintendo también se han dado cuenta de que también son muy viciosos en los juegos, evidentemente lo de Nintendo y no solamente le mete grandes juegos, sino que también le mete pues la Game Boy, la, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, eh, la Nintendo 64 y la Sega Mega Drive. Que ya me diréis ustedes si eso no es un, un buen servicio, pero que te da PlayStation. Te da un PC Plus que ni siquiera se alcanza a, a poderse comparar al Game Pass, te da una consola que con suerte si la compras solamente la consola y un mando te puede costar entre te puede costar 570 euros eso sería con mucha suerte porque siempre te la van a vender con pack y como te la van a vender con pack nada más que por meterte dos juegos que encima de todo son de ellos no es la pro, no, no es una promoción de, de otros juegos no no son juegos de ellos el horizon Seguro el Horizon y el de las Odeo o cualquier otro, el Reñurda. Que en tenemos un montón, señores. Es que blanco y en botella. Esto se ha acabado para Sony. Lo siento. Y al que le moleste también. Lo siento. Pero esto es lo que hay. Y también, por cierto, lo que se ha ido buscando y lo que se ha ido granjeando Sony durante todos estos años. Espero que no haga ninguna tontería la señorita Lina Khan con su... y... y deje a Estados Unidos como los imbéciles. ¿Eh? Esperemos. Así que nos vemos en el próximo Toxic Game Channel con ustedes, Tox Gamer. Hasta la próxima, amigos. En fin, que os aguante vuestra tía. Hasta la próxima, amigos.